Soy Diego Quesada, salesiano cooperador del Centro de Granada. Hace muchos años que tuve los primeros contactos con los salesianos, Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada. Tras un discernimiento, decido pues, eh, involucrarme bastante en la iglesia diocesana de Granada, Posteriormente eh, empiezo mi formación como salesiano cooperador juntamente con mi esposa Rita y al final hicimos la promesa. Hace 10 años, 10 años de gozo, 10 años de servicio al centro. Primero como delegado de la Fundación Don Bosco, ...siete años en el Consejo y muy involucrado en la Iglesia Diocesana en la Pastoral Juvenil. Doy un paso adelante. ¿Por qué? Porque creo que mi formación como maestro de religión, también como formador de formadores, hacen que puedas hacer un servicio idóneo para nuestra asociación a nivel nacional. Por lo tanto, doy un paso adelante y aquí me tenéis, desde la creatividad, la innovación y con muchas ganas de ayudar a los demás. Los jóvenes nos necesitan, los nuevos lenguajes los requieren, por lo tanto, aquí me tenéis.